¿Qué ¿eh? ¡Eso! Para este lado. bonito! Este ¿sí? lado, ¡Qué bonito! Qué pescadito. Vamos. Y Miguel, ahora te saco la fotito. Espera que. Viene Miguel y viene. Marce. Miguel, para mí enganchaste el barco, vos, eh. sí. Qué barro, ¿no? A ver Miguel, la cara felicidad. ¿Marce? ¿Para copo? ¿También? Uy, nos quedamos sin copo, no. Aguantalo, aguantalo, aguantalo. Ay, muestre, muestre. Muestre, Marcelo. Muestre, te ahí abajo, te voy abajo. Ahí. ahí está. ¿A dónde está? ¿A dónde está? A ver. Uy, nos damos abajo. Uy, nos damos. Uy, qué pescado. Hay que copiarlo eso. Bueno, primero abajo. ¡Uy, oh, mirá! ¡Qué bueno, che! ¡Vamos que salimos de pobre! ¡Vamos! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! Mirá que troncazo, dios. Mira que doblete mira que doblete, dios vení, vení ah. Ah. El otro. ¿se fue el otro? Bueno, no importa, el más grande se quedó eso está ah. levante, levante, levante El primero acá, muy bueno. El segundo, qué grande Big. Jundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes reyes de Berizo, comunícate al teléfono 2215 92 17 46 En Berizo Chino Pesca te invita a pescar los grandes matungos. Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 1150 94 65 76 o en Instagram, chino pesca. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. Zika. Embarcaciones. Más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 1160-94-2749, www.cristianzica.com en Instagram, arroba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 Esquina El río corriente y más allá se abre hacia vos en Paraná Como creyéndote de sal. Esquina La cara sucia y la sandía Los cannavales y el parco, todo todos es esquina Los pescadores y Santa Rita Que desde el cielo te bendice esquina La Esquina, donde mi infancia se quedó de Esquina, para vivir, para soñar, para quedarse a descansar en el regazo de tu paz Esquina, soy la semilla de tu piel donde mis padres una vez forjaron mi razón de ser de Esquina, la cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu todo es el cielo te bendice esquina La cara sucia y la sandía Los carnavales que el facu todo es esquina Los pescadores y Santa Rita Que desde el cielo te bendice esquina Que desde el cielo te bendice Hola amigos pescadores, hoy nos encontramos en esquina, provincia de Corrientes. Estamos visitando acá este, un lugar bueno fantástico para la pesca deportiva. Y acá nos encontramos con el dueño de Posada Los Seibo, eh, Ramón. Así que bueno, gracias Ramón por la invitación. Bienvenido ¿Cómo? al programa. Bueno, Ramón no solamente tiene el servicio de cabañas, o sea, para brindar alojamiento a los pescadores, sino también tiene el servicio de lanchas con guías. Así que bueno, contanos rápidamente en qué consta tu servicio, de las instalaciones que tenés. Ya estuvimos filmando parte de las cabañas y seguramente mientras vamos charlando un poquito con vos, van a ir apareciendo la, las imágenes de las mismas, las imágenes del comedor, del quincho, de las habitaciones, que realmente están fantásticos, muy muy buenos. Así que bueno, bienvenido al programa, te digo de nuevo y Gracias. contanos un poquito bueno, todo lo que dispones. Nosotros contamos acá con, en la posada contamos con seis cabañas por ahora. Otra ampliación que vamos a tener en breve, eso y con el servicio de pesca, eh, pesca embarcado, o sea, y brindamos el servicio completo: o sea, sería con alojamiento, eh, con desayuno, almuerzo, cena, la lancha con el guía, combustible, carnada. O sea, todo incluido. todo incluido. O sea, el pescador que viene acá realmente se despreocupa de todo. Totalmente. Llega acá, tiene su, su cabaña, su alojamiento, el almuerzo, la cena, el desayuno. Sí. Guía y salida de pesca. Totalmente. ¿eh? Y la atención es personalizada porque prácticamente es una cosa familiar. Y sea que, como estamos hablando con vos acá, vamos a estar hablando con la gente cuando viene, porque aparte a mí me encanta todo esto. Y bueno, sea que es como si fuera uno más de la familia lo que vienen y, y hacemos todo lo posible para que. O sea, esta es una atención. Un buen pasar y que lo disfruten y, y bueno, después la pesca que... La pesca es como sabemos todos, por exactamente. Ahí el dorado come, para ahí no come y es, es así. Es una atención de pescador a pescador. Exacto. Así que bueno. Amigos, estamos acá instalados, ya esta noche vamos a mostrar toda la parte del comedor, vamos a compartir seguramente una cena acá con Ramón y el resto de los muchachos que me acompañaron para hacer la nota, que ya los vamos a presentar. Y bueno, y mañana, si Dios quiere, nos estaremos viendo en el río a ver qué pasa con, con la pesca. Sí, Como sí, esta esquina, sí, sí. vamos a sí, recorrer sí, distintos sí. lugares. Sí, y... sí. Eh, eh, digamos, sí, repuntó un poco porque, lógico, es un momento crítico que tuvimos con el tema del, de la bajante, que afectó bastante. Pero bueno, levemente decimos que se va a ir recuperando y en este momento tenemos un poquito de agua clara que eso es importante también. Para la pesca. Así que podemos pescar por el Paraná, unos riachos que tenemos conexión ahora el corriente y, y bueno, ahí estamos con un 50% de del delta, vamos a decir. Esquina se caracterizó siempre por el delta que tenemos. que Eso con una altura un poquito más y estaríamos recuperando totalmente eso. Perfecto. No es ajena la gran bajante que ha tenido el Paraná estos últimos años y bueno, afectó a toda la cuenca del Paraná. Así que bueno. Totalmente, totalmente sí. Listo amigos, seguimos en un rato con el resto de la gente. Vamos a presentar también a Hernán Fiorentini, quien, quien va a ser acá operador también de, de esta salida de pesca, va a organizar excursiones acá a esquina. Y bueno, y nos veremos mañana en el río, si Dios quiere. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-47927. En Facebook Posada Los Seibos. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejes reyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2215-921746. Hola Gaby, bueno, bienvenidos a nuestro local, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es conservadoras, que hace rato que no hablamos, ya se viene dentro de poco la primavera y es un complemento de nuestra salida de camping, de pesca, de náutica, de casa ideal, ¿no? que lo necesitamos siempre. Eh, sin lugar a dudas, bueno ahí por suerte ha entrado algo de Coleman nuevamente, las clásicas conservadoras americanas, que ya las conocemos que no hace falta decir mucho, pero bueno, para el que no conoce, que siempre hay alguien que por ahí no, no está al tanto, es de lo mejor que hay a nivel mundial, o sea que bueno no tenemos mucho para decir, tenés por ejemplo, así la, la luncherita de 5 QT, 5 QT y litros es más o menos similar, para que se den una idea, en realidad no es lo mismo, pero es muy similar, eh, así en 22 QT, ¿sí? que son 22 latas, perdón, 16 QT. Eh, la de 28 o la de 48, que es una de las más vendidas, que bueno, la tenés en roja, la tenés en roja, en azul, en blanca, eh, en color negro, realmente alucinante. Así que bueno, eh, en lo que es coleman tenemos un gran surtido, por suerte, así que bueno, comuníquense. Eh, y después, bueno, todas las clásicas eh, nacionales, la de la Todo, la Mauri, que son muy buenas. La realidad es que la conservadora cuando la necesitamos para uno o dos días, las nacionales nuestras van perfecto, pero bueno, cuando queremos eh, irnos y necesitamos que conserve un poquito más de tiempo, ahí ya nos tenemos que por ir a una, a una conservadora importada, que son de mejor calidad, que aguantan 3, 4, 5 días según el tamaño y según el modelo del que vamos a llevar. ¿no? Eh, después tenemos lo que son jarras, jarras térmicas, todo lo que son bolsos térmicos, ¿sí? que también es un elemento que para el día anda perfecto, conserva muy bien.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 Comunicate al 3482-5140-65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook cabañas-la-amistad. En la Unión Pesca ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. También ingresaron reposeras muy prácticas y de excelente confort. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300 www.launionpesca.com.ar Bueno, amigos, aquí nos encontramos, esquina Corrientes, junto a Hernán Fiorentini. Eh, Hernán, nos bueno, va a auspiciar de operador acá de, de Posadas eh, Los Seivos, o sea, organizador de excursiones para, bueno, traer pescadores, traer grupos de pescadores a que vengan a, vengan a disfrutar de este hermoso lugar. Así que bueno Hernán, ya estuvimos con vos en la zona Ya muchos te conocen por tus años de trayectoria en la pesca de pejerrey Estuviste en las cuevas también haciendo muchas excursiones de pesca Así que ahora un nuevo desafío, esquina corriente Esquina corriente nos espera para esta temporada 22-23 Esperamos que vengan, que disfruten, que pasen lindos momentos eh, La verdad que el lugar es hermoso, bueno, filmaste un poco Estamos filmando, sí, sí este, Ramón acá nos va a estar esperando con los guías y bueno, mañana vamos a mostrarle un poco lo que es la pesca. Eh, acordemos que estamos en agosto y bueno, las excursiones vamos a empezar a partir de octubre, donde ya también cambia el clima, May, clima y va a cambiar también la, la pesca en sí, pero como sabes, siempre sal, diciendo la verdad, que es lo que nos capta en esto, ¿no? En esto, perfecto. Este, incluso esta nota se sirve a modo de relevamiento para conocer el lugar, conocer las cabañas, conocer el río conocer todo este hermoso río corriente, el río Paraná, bueno, que muchos pescadores ya lo deben conocer y otros, será la primera vez y será una nueva, quizás su primera experiencia acá en, la, en el río y en la zona. Así que bueno, mañana nos estaremos viendo en el río, como ya hablamos con Ramón, a ver cómo, cómo nos va. Mañana nos vemos en el agua. Perfecto, Bárbaro. serenata soy tu brillo guitarrero que canta hasta amanecer bueno, acá estamos con la, la muchachada del grupo de pesca Posada Los Seibos, estamos en el comedor realmente degustando un fascinante asado que nos hizo Ramón así que bueno buenas noches muchachos, buen provecho gracias, gracias. esperemos mañana tengamos una jornada de pesca espectacular ¿Eh? dale Día, buen día Hernán, buen, buen día Aníbal, bueno acá presentamos a Aníbal, el otro compañero que nos va a acompañar acá en esta nota, en esta salida acá en Esquina Corrientes, bueno acá por desayunar en Posada Los Seidos realmente una atención de primer de primer nivel, así que ya los guías están preparando las embarcaciones y ya vamos a arrancar a, a iniciar la jornadita de pesca. Y se entrega la amistad. Bueno, que estamos embarcando con la muchachada. Ya están calentando motores los días. Buen día Ramón, ¿cómo andamos? Buen día, Eduardo. Como buen correntino con el mate en la mano. Bueno. Acá despidiendo a los muchachos que tengan un buen día Con pesca mejor, así que Perfecto, bueno, ya tenemos todo listo, así que ya estamos arrancando Y vivo con más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 Comunicate al teléfono 54 4986 49 86 76 94. En Rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdurería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 En Ensenada y Berizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de cachibatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 22 15 66 97 74 o al 22 0999 59.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 Tenemos la novedad de los nuevos señuelos nacionales para la pesca en el Alto Paraná. Estamos hablando justamente de Paraná artificiales. Un señuelo que viene en dos presentaciones. Este, que es el señuelo de trolling, la banana larga de trolling. Ideal para arrastrar las piedras en el Alto Paraná y sacar ese o ese dorado de tu vida. Y si querés pescar más a media agua, pero sin darle una chance al pescado, también está el modelo ya. Estos señuelos son una cosa espectacular y vienen en muy buenos colores. No te los pierdas y cualquier cosa te lo va a llegar desde acá a cualquier punto del país. Seguimos con más del Pescador TV. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. ¿Cómo están? En esta ocasión queremos mostrarle algo de mates y bombillas que han ingresado. Han ingresado modelos nuevos, por ejemplo, la marca Discovery. Mates de acero, de doble capa, son térmicos. Mantienen la temperatura de la hierba para aquel que toma eh, no, no muy continuamente. Entonces se mantiene a hierba caliente eh, y siempre va a estar bien el mate. Eh, tenemos este modelo, por ejemplo, en tres colores diferentes tenemos también que entró de la marca Discovery el nuevo modelo que viene ya con bombilla y tapa algunos también lo terminan usando a veces como un vaso térmico también sin la bombilla tenemos en el mismo diseño también de la marca Explorer también en tres colores eh, verde, negro y blanco de la marca Explorer también eh, un mate también de doble capa de acero térmico más chico esto ideal para el posadazo del auto queda justito eh, de la marca Coleman base o mate de acero eh, acá tenemos otros tres modelos también de acero de doble capa eh, en tres colores, verde, negro y blanco y después los clásicos eh, mates caminero que le llaman eh, eh, con diferentes estilos o sea, de agarrobo por ejemplo eh, con acero, con alpaca el clásico mate de calabaza eh, este por ejemplo viene con algún dijecito y bueno acá como verán algo de bombillas bombillas de tambor bombillas planas eh, tenemos otros modelos también más de bombillas para combinar como ustedes quieran eh, la medida que necesiten para el mate que necesiten así que bueno tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla cualquier cosa nos escriben nos consultan por qué modelo eh, o por algún otro modelo que estén buscando y bueno nos salen a asesorar la... un abrazo Bueno, acá vamos a presentar aquí que va a ser nuestro guía hoy. Alberto, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, listo para iniciar una la jornadita de... acá en la esquina. Sí, por supuesto. Seguimos por el río corriente. Sueño para acariciar, formado con dicha y amor Volveré algún día, sabiéndote mía Jardín donde la flor de azar, regala frescura y color Porque en ti comencé y aprendí a ser cantor Y es que estás aquí, muy cerca de mí Eres en y sueño de hoy Y no dejaré de cantarte así Porque tu hijo soy quería una de viejos sabores mil encantos y le encantó su primones, Recuerdos de mi niñez, ayer fuiste de mi vida El beso más preciado, hoy ausente de tu lado Lloro al no poder volver Un día de enero, cuando lo al alcé mi pensando en bueno, Alberto, acá vamos a arrancar la jornadita. Contame un poquito a ver cómo vamos, qué aparejo vamos a usar. 08 de anzuelo, trozo de anguila, plomito de 20. ¿Plomito de 20? ¿Y vamos a pescar anclado o.? Vamos a probar anclado. Perfecto. Vamos a probar un ratito anclado, arrancando la mañana a ver si tenemos suerte con algún doradito. Dale, perfecto. Ya que estamos con Aníbal también con su equipo preparadito. Estamos Bueno, Aníbal va a usar un reel tipo huevito, una caña también tipo embarque, plomada de 20, pasante. Yo en mi caso el equipo similar, pero solamente que voy a usar. Un reel frontal, que hoy lo vamos a probar hoy. Acá. Un shimanito, Vamos a ver cómo funciona. Morena. ¡Vamos! Un un día bueno en ti. muy pronto Eso es sorprendió cuando estaba muy cerca? Te dije, se vi. a acompañarlo, ¿no? cuando vienes eso. Claro de este lado, si querés, como no. quiera del lado que te guste. Ah, no, donde él se va, yo lo va. No, ah, te gusta que Arriba. Queda mi sos es por eso que te quiero. No bueno, acá estamos. ¿no? Un doradillo, un aníbal, espectacular. Un dorado, dorado chico, pero bueno, tío, linda la la pelea, tira, buenos saltos, Dios. Vamos a hacer una fotito y al agua. Bueno, estamos haciendo la revolución Vamos. Dice que naciste en mayo, tal vez. Tal vez lo hiciste Uy, en febrero No importa cuando la naciste lo a... ¡Esa! Que ¡No, maní, vieja. sos correntina! Hoy, hoy te canto con amor Esquina de los lapachos Y de chivatos en flor <risa> Contemplando el río Vos, hermosa costanera Miro la puesta del sol una tarde ser cualquiera. No importa cuando naciste, no eso todo un Es esquina de los caprichos y de chivatos en flor. Estamos con otro. Bueno, acá estamos con Emanuel. Está preparando acá. Mira, la ollita. Vamos a hacer una, un pescadito frito. Así es. Bueno, ya tenemos el jueguito prendido. Y acá estamos, bueno, para la muchachada. Estamos haciendo acá ya una picadita. ¿Todo oh, no, tranquilo, nada. Hernán? Oh, esto, esto es vida. Bueno, esto va a ser el servicio que le, vamos, le vas a brindar a la gente. Sí, cuando... Le van a brindar los guías. Los guías. Yo, yo voy a encargar de traer lo que la afectado. Perfecto. Y sí, Emanuel, ¿cómo viene? ¿Espectacular? No tiene nombre. Bueno, espectacular.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 Y este mismo en 4000, pero con toda la, la tecnología. La diferencia uno al otro que este viene con carretel metálico y este de, de grafito. Este no trae carretel de repuesto. Es un reel que está tocando los 5500 pesos para que tengas una idea. Y ambos tienen la gran ventaja de este freno. Ambos vienen con registro de punto. Ven que el carretel está acá trabado. Fíjense que casi camina solo. Y tiene esto acá. Que es un liberador de, de, del carretel, yo lo bajé. Entonces, acá el nylon sale suavemente. Supongamos que queremos pescar al río de la Plata, estamos pescando y vamos sacando el nylon así con el pickup cerrado. Con todo, cuando uno tiene el pique, solamente tenés que mover la manija y van a ver lo que pasa con esto: se traba el freno y automáticamente el carretel quedó bloqueado. Y podemos clavar y empezar a, a recoger. Muy práctico. No, practiquísimo, muy cómodo, up como lo dije, manual o automático, registro de punto en la estrella, muy buena recuperación, 4-7. carretel apto para multifilamento. Tengan siempre la precaución que cuando compren un reel con carretel de grafito como este y le dicen que es apto para multifilamento, no es la verdad, porque el, el multifilamento estropea los carreteles enseguida y el costo que tiene una carga de multifilamento la van a perder enseguida. ¿Ok? Después dicen, se me cortes y es una porquería. No le vendieron lo que no corresponde. ¿Ok? Hermoso chiche este. La versión de lujo está aproximadamente en 15 mil pesos. Envíos a todo el país, se puede pagar por transferencia bancaria. Acá en el local, por ser seguidores del programa, le damos tres cuotas sin interés con las tarjetas de crédito conocidas. Dos. Hay una que no la trabajamos, ¿ok? Bueno, gracias Marino. No, al contrario, un gusto Tu paz, esquina Soy la semilla de tu piel Donde mis padres una vez Por mi razón de ser Esquina La cara sucia Y la sandía Los carnavales y el Los palometón buenos sucia y la sandía, los que tienes es los pescadores y santa Rita, que desde el cielo te bendice, Otra palometa, están atacando todas nuestras carnaditas, están dando un saque barro. Si esquina viene a pescar, acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Buscate una corradera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Para ti, dorado, seguro vas a sacar pescador. Bueno gente, estamos finalizando la primer jornada de pesca acá en esquina Corrientes. Eh, bueno, acá junto a Guillermo Alberto, eh, junto a Hernán Fiorentini, bueno que va, va a estar trabajando haciendo excursiones de pesca acá este, a esquina. Bueno, una jornada que bueno pudimos concretar algunas capturas de dorado, otros piques eh, que hemos fracasado, lo hemos errado, porque por ahí no estaba tomando nada. Estaba tomando bien, sí. Nos estaba sí. tomando bien. Palomita, hemos sacado unas cuantas buenas ¿Cuántas? que también hemos degustado algunas. Sí, sí, sí, sí, son muy ricas realmente. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno Alberto, primera jornada finalizada. Finalizada, sí. Así que bueno, te agradecemos este día que pasamos realmente es fantástico. Los lugares que recorrimos, sí. un sueño, un sí, sueño. Sí, sí. Pese a que uno decía que el río está bajo, que si estuviera más alto habría más lugares para recorrer. Totalmente, sí, sí, sí. Así que bien. bueno, mañana tenemos otra revancha, así que esperemos tener este, la misma suerte, un poco mejor Me cagó, y bien. ...podemos traer en imágenes las bondades que tiene este pesquero acá, Correntino. Nos vemos mañana. Acordate de este amigo, un consejo te va a dar... ...búscate una corradera, no te olvides la carnada... ...la o morena, con eso no va a fallar ...pa' ti sirvió dolar, seguro vas a sacar... ...pescador, soñador... Aquí como con el primero de la no mañana, Eso, bye. si el sol está calentando, andate para el bañado. Si querés sacar Pacu, sé paciente y muy cañado. Encarnades con un coco y silencio no esperar. Que ese Pacu si tuarisco no se te puede escapar. Pescador, son ya voy. Ya voy. Que ese pan, es bien, tu es. arico, no se te se puede escapar. que ese pan que ese no se te puede escapar. Espectacular, espectacular pantu, Mira, mira, espectacular la caña. Muy bien, Eduardo. ¿Eh? Acá, con un paletita quebrada, con un paleta quebrada, una mojarra, paleta, no, esta es una banana, paleta quebrada. Sí. Yo haciendo spiny, estábamos haciendo obay, bueno, spin porque estamos trabajando con un reel frontal. Bueno, un hermoso doradillo. doradito la mañana. ¿Eh? Tomando nuestro señuelito, que lo vamos a mostrar también. Un paleta quebrada haciendo hoy acá contra la barranca así que espectacular Bueno, vamos a hacer una fotito y ir al agua Bueno, vamos al agua ¡Esa! ¿No? ¡Vamos esquina! ¡Vamos esquina! ¡Mierda que bella coche! Yo soy nacido en esquina, me bautizó San Carlita. Que puso en el río corriente, manantial de agua bendita. Ve que salud en la escena, las notas de un chamamé. Y en noches de serenata, soy tu grillo guitarrero. Bueno, vamos con el segundo de la mañana. Seguimos haciendo acá, bye skinny. Como un señor los payos. Soy la arena de tus playas, esquina mi que llamar a tu padre. Bueno, se devolvió solo, se devolvió solo ese.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 Se fabrican en esloras de 2,40 40 a 4,20 m, permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza.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 de poliuretano expandido de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunícate al teléfono 11-66-56-63-79, Facebook e Instagram Pollas Puyén. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 11-63-98-59-96. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 22 13 55 11 78 Pero, siempre la caña para afuera ahí. No, te soltó la coña Soltó Soltó La caña La vuelta. Ciudad con alma de pueblo Gente que estrecha su sí. mano se sí. a la estaba, estaba, ¿eh? Estaba. Dos lances, tiró al toque ahí. ¿Para un toque ahí. ahí. Bueno, estamos con Aníbal, otra captura haciendo bye. Espectacular. Esa, eso, eso. Entonces ¿no? Bueno, espectacular. que estamos con Aníbal. Unido doradillo con señuelo. Muy divertido. Bueno, ahora vamos a la fotito y al agua. Espérame. Estamos haciendo la devolución. Chavo hermoso. Mira, que transparente el agua. Muy bien. Y Aníbal. Espectacular. espectacular hermoso, ¿eh? hermoso. Estamos viendo un yacaré tomando sol ahí abajo de un árbol sobre la costa. Tomando una siesta. Sí, sí. Eh, bueno, bueno, estamos, qué estamos con Alberto el guía que metió otro lindo doradito con señuelo espectacular haciendo bye. Le cambiamos el color, viste? Muy bien, Alberto, ahora vamos a una fotito y al agua. Bueno aquí hicimos un alto al mediodía, realmente un día fantástico acá en esquina corrientes, mucho calor, hoy dan 29 grados, que ya lo, lo debe estar haciendo. Acá encontramos un lugar, una sombrita, miren qué, qué lugar, miren qué lugar para pasar el mediodía, compartir un, una picadita con los amigos y acá estamos con bueno Macanaki, ¿cómo te dicen? Macanaki. Macanaki. macanaki va a ser unos pescaditos fritos, así que bueno, mostrarnos un paticito, tenemos ahí, cómo sí. lo va a preparar. Un rodajita. Ahí lo está, lo está haciendo una, unas rodajas, pero las va a dejar unidas por la parte de abajo. Para que exactamente. Bueno, acá estamos sobre la costa, espectacular, un lugar fantástico. Acá vamos a al resto de los muchachos, estamos compartiendo la salida. Beto. Hasta las medias, ¿sí? Hernán, bueno, calor es Hernán, ¿no? Oh. Hernán va el, el operador, el que organiza las excursiones acá a esquina, a posada Los Ceibos Aníbal, ¿cómo andamos? ¿Anduvimos bien, Aníbal, hoy? ¿Sacaste unos lindos barreditos? Bueno, fantástico, che Bueno, acá también mi guía, che, mostrá mi guía Y acá estamos, esperá que estamos viendo acá al cocinero, a ver cómo lo lleva el, al pastillito que lo está trozando oh. ah, De 10 de Y acá tenemos a Alberto que está fileteando una palometa? ¿También vamos a hacer una palometita frita? Bueno, perfecto. Bueno, miren cómo queda el, el paticito. Enterito va a la olla con aceite caliente. Ya lo vamos a llevar ¿No? ¿No lo vamos a mostrar como lo pone. ¿Eh? Bueno gente, a ver Hernán, ¿cómo anduvimos hoy? ¿Cómo anduvo la pesca hoy? Contá un estuvo poco. Estuvo muy bien, hoy algo increíble porque hoy se dio con señuelo. La verdad que bueno, ustedes, tanto nosotros, todo al golpe o con trolling. Que ayer viste que fue todo con carnada y el garete. Pero ayer estuvo bastante duro. Estuvo aquí. duro, pero bueno, al... la única forma era con, con, con carnada, carnada y gareteando. Y hoy vos fijate que contra las barrancas se hizo, se hizo al golpe y después bueno se sacó algo también a trolling. Así que está muy muy variante también el pique, ¿no? Pero bueno, hoy estuvo entretenida, por lo menos tuvimos muchos piques, perdimos unos cuantos piques troleando, este, unos cuantos piques también al golpe, porque bueno, el dorado tomaba para y largaba, pero bueno eh, estuvo entretenido. Y igualmente entretenido. sí, igualmente sabemos que estamos en esta época, que lo que venimos haciendo es un, un pantallazo de, de todo donde son las cabañas y del lugar. Pero bueno, tratar de armar la excursión ahora para, para fines de octubre. Perfecto, que ahí van a mejorar las temperaturas y seguramente el pique también se va a firmar un poco mejor. Bárbaro. Naciste en mayo, tal vez, tal vez lo hiciste en febrero No importa cuando naciste, lo importante es que te quiero Mi niña sos correntina, hoy, hoy te canto con amor La Esquina de los lapachos y de chivatos en flor Guarda, guarda, eh. guarda el golpe, guarda Ahí está, ahí lo ves bien eh. sí, Terrible yacaré, terrible yacaré. Del sol, y se mueve, ¿sí? y, de dos y medio o tres. Bueno amigos, final de nuestra segunda jornada acá en Esquina corriente. Bueno, realmente pasamos un día fantástico, un día de muy lindo, lindas temperaturas. Tuvimos casi 29 grados, pudimos hacer una pesca bastante, bastante aceptable. Sí, sí, sí. Hoy se dio mucho más. Todo con bay, todo con señuelo. Como nos gusta. Como nos gusta sí. No tocamos un encarnado, hoy no todo con carna... todo artificiales. Hoy es este... todo artificial. Así que bueno, Doradillo lindo, divertido, sí, está entretenido sí, sí. y bueno, a medida que pasan los días, que mejoren las temperaturas, sobre todo del agua. El agua, sí, sí, más que Tiene nada que mejorar eso. totalmente sí, sí, el pique. Va ¿eh? a mejorar más, sí, sí. Está. Nuestro agradecimiento a Posada Los Eibos, bueno, que nos recibió, nos brindó no solamente el alojamiento, sino también la lancha con los guías para poder este, realizar esta nota y poder mostrar en imágenes a todos los, los televidentes, bueno, las bondades que tiene el, acá este pesquero esquina corrientes y también poder mostrar. Este, las comunidades que tienen las cabañas acá posada Los Seibos así que gracias a vos Alberto para acompañarnos no, por acompañarnos dos días estuvimos juntos compartiendo no solamente la pesca sino bueno, sí, sí, por anécdota, supuesto. charla una fritanga en la isla, un poco de todo sí, sí, por supuesto, No gracias a ustedes y bueno, ojalá que sea pronto cuando puedan volver, así hacemos otras pescas perfecto, están todos invitados, esquina corriente, posada Los Seibos